Empezamos finalmente este curso de inmersión aquí en México. Ya hay dos personas ahí en la casa. Eh, vamos eh, a recoger a otra que por eso estamos aquí en el aeropuerto. Así que vamos a tener muchas clases durante estos días. Eh, yo no voy a, a, a interactuar entre los estudiantes y las personas que estén eh, ya sea vendiendo o platicando. Yo voy a mostrarles todas las frases que necesitan para poder practicar y platicar con gente aquí, pero eh, la intención es que si tú vienes a México puedas eh, eh, conversar con personas y que seas muy fluido. Así que pues checa lo que viene a continuación. Sí. Es, es, es una palabra entre amigos. Sí. Sí. No ¿Estás bien? No Está bien. Oh, okay. Y algunas frases que son bien importantes de lo que hemos estado practicando. No. Bueno, tú las vas a comprar. Sí, tú vas a comprar. Sí. Vamos. No ah, necesitamos dos. Me agarras un poquito yo. ocupado. Todavía coma. ¿Conoces los destapadores? Sí. Pues aquí no. Oh. <risa> oh, <look. risa> Ay, qué rico. Hacía falta. Mm. Como cher, cherries en esta Ajá, exactamente, sí, son muy parecidas. ¿Cómo se dice? Eh, a ver, dile cómo se dice. ¿Se ve? ¿Se ve? cinco Thank <laughs> you. Guerrería. Guerrería... sorteo. Ajá, Ajá. ¿Qué Javier, Juan, Luisa, Marcelo, Peluca, Oh, Peluca Es un boca, es, es un sabor de café, ya nosotros. Tú crees electrónico, le ayudarías que sí, weón. Mucho gusto, yo soy moca. Campana, campana, sí. Pan, uh, significa... tiene un extractor también. Sí, Capana uh, también es una. Exactamente. Una... Esto es una masa de maíz que se hace la forma, se fríe y arriba lleva frijoles, cualquier tipo de guisado, y lechuga, crema, queso, cebolla que tenemos aquí para que le agreguemos y tomate, queso y crema. Tenemos unas tostadas hechas en casa para comer hoy con nuestro aguacate. Igual le podemos echar salsa mancha que tenemos aquí. Queso, crema, etcétera. Buen provecho. ¿Sí? Uh, queso, crema, crema de queso? ¿no? ese es crema, sí. sí. Y este es queso. ¡Oh! Provecho. Ah, gracias. ¡Uh, bollita! ¿De carne? Sí. ¿Sí? No. Esa este es picante. Esta es la cuchara para las cebollas. si A mí me gusta. Sí, me gusta, pero luego, nuevo amigo, acá.